De las cosas lindas que me no, da el ciclismo, poder pedalear con mi hermano, poder pedalear con mi esposo, vamos a una velocidad constante, vamos callados pero acompañados, sabemos que cada uno está en su mundo en ese momento, pero vamos acompañados y vamos fluyendo y siempre voy pensando en que vamos libres, vamos sintiendo el viento, nada nos atrapa y así voy pensando que, que así deberíamos al mismo tiempo ir viviendo la vida, yo montando bicicleta soluciono miles de asuntos, miles, yo puedo decir que en resumen solo me ha dejado felicidad, solo me ha dejado la claridad de todo lo que yo puedo hacer, como que me ha dado confianza en mí, me saca de mis límites y me lleva como, como cada vez a una meta más grande y me, y me demuestra que lo puedo hacer.